ahorita en delincuencia organizada, oíste. Bueno, acá mandó un pan ahorita de delincuencia, ahorita. Delincuencia organizada, oíste. Hermano, vamos a unirnos todos, pana. Policaracas, Polinacional, Guardia Nacional. Ustedes, los muchachos de pc que le remitieron ahorita. Vamos a unirnos con esas ratas del coño, pana, que esa mierda lo que nos está rayando a nosotros mismos, hermano. Esos son capas 22. Ah, cata, cata, 22, son esos hijo de puta. coño pana, vamos a unirnos, vamos a salir de esa mierda, vamos a unirnos, así nos metan presos en los comandos, pero todos unidos, no pueden puede ser, y esos hijo de puta, pueden más que nosotros que te, somos funcionarios activos, hermano, ah, vamos a con esa mierda una vez en el momento. Acá de pasado pasar ahorita por, por, por el 23 de enero todos los colectivos, oyeron, armados hasta los dientes, pero, o sea, les estoy diciendo que el Sevin y la Guardia Nacional son unos muñecos al lado de estos tipos. Armado hasta los dientes con pura capucha negra, vestidos de negro, parecen un ejército paralelo. No pudimos filmarlo porque los chavos nos dijeron que si le sacamos la cámara nos iban a matar. El motorizado que va ahorita manejando me dijo, ¿quiere que nos metan un plomazo? Bajan esa mierda, no nos dejaron filmar. Venían todos con máscara, completico, armado hasta los dientes, ¿oíste? Armados hasta los dientes. Es lamentable la situación que sucedió con la sede de la policía, de la PNB. Pero eso se veía venir, ya que muchos funcionarios funcionarios están delinquiendo con colectivos, se hacen pasar por colectivos para cometer delitos. No es mentira, o no es menos falso que muchos colectivos que actúan en las Fuerzas Armadas son el funcionarios de la extinta policía metropolitana. Han estado dando el entrenamiento un poco de delincuente para atacar a sus propios compañeros. Tengo ya más de cuatro años tratando de luchar contra, ese, el, contra esos delincuentes uniformados que se hacen pasar por policía y lo que hacen es venderse el mejor postor. Pero es la triste realidad que estamos viviendo. Si la policía en este momento no se une y aprovecha esta circunstancia para acabar con los colectivos, esto se acabó, señores. Esto se acabó y aquí pasamos a ser un país tercermundista del tipo de los que están en África. Que se salve el que pueda. Sí, aquí Barico, bandera. Se metieron los colectivos, boletos para aquí por la, por la cota mil. Y plomearon una señora, marico, y entromparon para acá para el comando Y los locos echaron fuego con nosotros, bandera, marico Ajá, este, ahorita mismo está un enfrentamiento, pero ultra mega brutal A la altura de, ¡Ay! ¡Ay! Eh, de Liberty Express Luego de Opimanía, yendo que si a Puerto de la Cruz Pero marico, no sé si escuchan la nota de vos Plomo parejo, pero de, creo que es perdión Y la gente está corriendo, ¡verga! La gente está corriendo hacia delante, marico. ¡Mierda! ¡No! Buenas tardes, mira, bueno, mi opinión muy particular, no, yo no Yo he estado todos estos días en las marchas, sé cómo es eso He estado frenteando, ¿verdad? Este, yo creo que ya llegamos al límite, hermanos Ya aquí todo el mundo agarra su pistola, incluyéndome a partir de ahorita y de pana, o sea, colectivo, que vea colectivo que enciendo a tiros. Así de sencillito. De todos modos, yo no nací para semilla. Ya yo tengo mis 49 años, mis chamos tan grandes, ya yo creo que le di que odio a ellos. Y de paso, creo que ya Venezuela nos odió bastante a nosotros también, hermano. Eso de que hacen su casa... A ver cómo el pueblo se mata en la calle, eso se acabó, mi pana. Yo, esos colectivos no pueden poder, no tienen poder más que los funcionarios o funcionario de PTJ, de cualquier organismo de policial que en verdad quieran a su país. Aquí cada uno de nosotros puede conseguir un R15, una pistola, un FAL, lo que sea, organizarnos y ver qué es lo que está pasando, porque no nos podemos calar ese huevo de que sigan matando a la gente y los colectivos aquí hay que perder el miedo a esa gente, hermano, ellos son, no son más que nadie, en eso no tienen tres bolas, ni cuatro bolas, ni eso los hace más hombres que nosotros, así que eh, tomen conciencia, pana, tomen conciencia, vamos a dejar la guachafita, la mamá eres gallo de pana, y el que pueda, que se ponga los patines, hermano, que se ponga los patines y vamos a echarle bola, ese tipo que mandó ese escrito ahí, que si dejó a esa muchacha, que si tal, pena le debe dar, pana, ¿Cómo va a escribir esa huevonada? ¿Cómo va a dejar que esa muchacha la maten así? Él tenía que frentear, abrir la puerta y jalar a esa muchacha, metela, reunirse, salir, perder miedo, pana. Si nos mataron, nos mataron. Aquí nadie, eh, aquí no nacimos para semilla. Que uno se mueren antes y otro después. Perfecto. Algún día nos tocará morirnos a todos. Pero aquí hay que tomar conciencia, hay que divulgar por todas las redes, mandar a la gente, que, que se, a los compañeros que tenemos en la institución, decirle, coño, ya déjense esa paja, pana, déjense está cuidando puesto mamá, huevo, y échenle bola con el pueblo. Te recuerdas, ratón, los enfrentamientos que tenía el 6CPC62, 62. Mm -hmm. ¿Qué pasa pues ahora? Ahora que se necesita enfrentamientos con esa gente, ¿vale? ese es poco hechoros, es poco colectivo, ¿vale? ¿Dónde están los enfrentamientos? ¿Qué pasa con el Bae, pues? Está aquí dormido. ¿Para qué, se, para qué está el BAE de adorno? ¿Qué pasa muchachos? 6CPC, ¿qué pasó pues? Enfrenten esa mierda, enfrenten esas, esas lacras de colectivo, ¿vale? No pueden dejar un matazo ese, ese, al pueblo así, ¿vale? ¿Qué pasa, 6 PC? ¡Despierten! Gente, solo debes suscribirte y activar la campanita para que reciban la notificación de nuestros nuevos vídeos.